Bueno, ya vamos, ya vamos a ir entrando. Ahí vemos boomear el micrófono. Muy bien. Y ahí estamos. Buenos días, amigos. Esto es Filosofía en Construcción. Estamos acá con el amigo Lucas Senz. Es la tercera temporada y estamos al borde de los 50. Estamos en la entrega número 49. Buen día, Lucas. ¿Cómo andás? Buen día. Podemos decir que esta es la 49 bis. ¿Le podemos, sí, ¿la podemos bautizar sí. así? Sí, es, es exactamente es la, la número 49 bis por cosas que a usted no les importa. Y no van a saberlo nunca. Y no lo van a saber nunca en su vida. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Son cosas que hay. A veces, como dijo tu Sam, puede fallar. Pero vamos directamente al núcleo de la cuestión. Al núcleo de la cuestión. Bueno, yo hoy traje un filósofo. ¿no? Por supuesto, siempre traigo filósofos pero esta vez traje un filósofo inglés, ¿no? que ahora va a aparecer en pantalla, Ahí está. que es John Stuart Mill ¿no? nacido uh -huh. en el año 1807 y que falleció en 1873 esa imagen evidentemente es de, de sus últimos años por, por, por cómo vemos su, su rostro ¿no? el cuadro por supuesto es una pintura, pero que ha sido un filósofo muy importante no solo en Inglaterra o si se quiere en Gran Bretaña, donde estuvo, sino también en, en toda Europa y en la historia de la filosofía. Resulta, eh, como para contextualizar, ¿no? que es un, un filósofo que se dedica a la ética, a la política, a, a la lógica, ¿no? que fue miembro del Partido Liberal, que fue miembro del Parlamento inglés ¿no? y que, hemos dicho también, eh, formó parte de la compañía de las Indias Orientales, ¿no? eh, esa compañía de comercio que, podemos decir, ha hecho bastante mal a, a los países donde, donde estuvo involucrada. ¿no? Pero, por un, un lado, señala que fue muy progresista en muchos aspectos. Si querés, mira aquella de ahí. Dale. Esta de acá. Ahí Perfecto. Uh -huh. eh, fue muy progresista en, en muchos aspectos, mientras, bueno, tuvo otras partes, aristas un poco más oscuras. Pero lo que traemos hoy es una obra eh, publicada en 1863 que dio inicio a una corriente ética que se denomina utilitarismo. Y yo te pregunto, Marce, ¿a qué te suena la palabra utilitarismo? Eh, a mí utilitario, en principio tipo broma, tipo camioneta, lo que uno usa, lo que, lo que le es útil, un vaso, cosas físicas, este, algo que me sea útil para mí, qué sé yo, eh, no sé ir al banco el, el cajero automático algo que es útil un tenedor bien la ropa, bien bien muy cosa bien muy bien exactamente utilitario refiere a lo útil no a lo que sirve a lo que nos tiene una funcionalidad a lo que eh, tiene digamos una finalidad práctica podemos decirlo así justamente esta corriente se denomina utilitarismo porque consideran la utilidad como el principio organizador de la sociedad, de la nueva sociedad que se está gestando. Porque los utilitaristas creían que la filosofía no es solo una cuestión de, de hablar y de dar teorías, sino que tiene una importancia fundamental en la conformación, en la construcción de la sociedad y que se puede justamente ¿no? hacer o crear una sociedad mejor modificar las instituciones existentes, crear nuevas instituciones, si sabemos cómo razonar y si sabemos entender justamente las características del ser humano. Los utilitaristas recuperan la idea que tenían los griegos ¿no? de que la felicidad es la finalidad última de la vida humana. Eso que, ¿te acordás la semana pasada? Habíamos hablado Exacto. respecto a Aristóteles que en otros programas hemos hablado respecto de, de Picuro, del cual también toman la idea de que por las propias características de la naturaleza humana, somos seres que buscamos el placer ¿no? y que evitamos el dolor. ¿no? Esta idea hedonista que, que tienen acerca del, de la ética, ¿no? donde justamente el, el placer es eh, un aspecto fundamental. Lo que pasa es que ellos a el placer eh, individual, si se quiere desde el punto de vista social o desde el punto de vista colectivo, lo van a asociar a la utilidad. Eh, hay una frase muy famosa, hay una frase muy famosa sí. de, de, de Mil, no sé si te la había comentado antes, ¿no? pero Mil dice que es siempre... Es probable que me la hayas comentado. Puede ser, Puede ser, <risa> pero me, me parece son, que no. Son secretos de este programa, ustedes jamás lo van a saber. <risa> <risa> me parece que no, que dice, que pero es una, una famosa frase, ¿no? Que siempre mejor ser un Sócrates insatisfecho que ser un necio satisfecho. A la pelota. No, te la tenías esperada esa. No, no, la verdad que no. Viste, te dejé ahí. Me dejaste pensando, me dejó regulando. Te dejé Parra, re, te ra, raca, raca, regulando. ¿no? Es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un eh, necio satisfecho, ¿no? O sea, es mejor ser eh, alguien que, que piensa y se cuestiona las cosas e incluso eh, siente hasta ese dolor o esa, ¿no? esa angustia de no tener la respuesta no, bueno. a ser alguien que meramente satisface sus necesidades y no ejercita ¿no? su capacidad de, de pensamiento. Diríamos en la calle que eso es un crápula que no tiene ningún problema, que no se cuestiona nada, que no tiene ningún drama consigo mismo mientras sale a caminar y en broma a todo lo que se le cruza. Exactamente. Mm. ¿Y por qué? ¿Y por qué no, no es mejor? ¿O por qué es mejor ser, digamos, un Sócrates insatisfecho? Bueno, para los utilitaristas, eh, una idea fundamental que tiene, y que contradice un poco nuestro sentido común de, de las cosas, ¿no? es que la acción ética, ¿no? la, la acción que consideramos correcta o incorrecta, no se define de acuerdo a sus inten, intenciones, ¿no? eh, es decir, qué es lo que quiero yo, cómo yo me, me, me imagino la acción, qué es lo que busco, cuál es mi finalidad, sino que la clave está en las consecuencias de la acción. Digamos, yo juzgo una acción como buena o mala si las consecuencias son positivas o son negativas. De hecho, si vivimos en una sociedad donde todos somos ignorantes, satisfechos de nuestra ignorancia y no nos involucramos en, en pensar, en cuestionarnos, en ejercitar el uso de la razón, seguramente llevemos una vida muchísimo más eh, desagradable, muchísimo más pauperizada, ¿no?, que aquellos que, por más de que sientan la insatisfacción de no saberlo todo, sin embargo se hacen preguntas y buscan elevar, digamos, al género humano. Pero la clave de la acción, te decía, es justamente las consecuencias. Esto también se, tiene otro nombre, que se suele denominar ética consecuencial, consecuencialista, porque justamente. El, el eje de, de la moral está en las consecuencias. Por lo tanto, yo puedo tener una intención muy pura, muy noble ¿no? en una acción, pero si las consecuencias son terribles, digo, la acción va a considerarse terrible, digo, no va a ser correcta. Claro. Y si yo tengo, lo cual, ya sé, nos choca un poco, pero si yo, puedo decir, si yo tengo la, las peores intenciones con la acción, pero las consecuencias de la acción son positivas bueno la acción en realidad va a estar siendo juzgada como correcta lo cual suena un poco extremista pero yo, sí, que, yo, te, yo, yo te pongo yo, yo te pongo un ejemplo para que veas sí, que, vea que es, es chocante pero bueno imagínate que vos le, le querés robar a vos le querés robar a una persona no, me querés robar a una, a una anciana, sí, para hacerlo, ¿no? Le sí. querés robar a, a, a una abuelita. Y por querer robarle, por querer sacarle la cartera, en realidad justo la señora iba a cruzar sin mirar por la calle, ¿no? Y venía una camioneta. Y en realidad, por querer robarle, la salvás. Pero... Que... Y uno diría, y uno diría, ¿no? Uno diría, bueno, pero le quiso, a ver. Eh, le, le quiso robar, o sea, la quería, eh, chapar, mal, la quería claro. robar, claro. Y un utilitarista diría... Pero le salvó la vida. Pero le salvó la vida. Es decir, va a focalizar en las consecuencias. Sí, Mirá. tenía una mala intención, pero le terminó salvando la vida. Bueno, entonces la acción es correcta. ¿Por qué? Porque los utilitaristas se dan cuenta que muchas veces las intenciones no hacen nada. Lo que hacen a las acciones son las consecuencias. Por supuesto que es un, este ejemplo que doy. Es un poco que, polémico porque como, incomoda, pero justamente es la idea, incomodar un poquito. Entonces lo, lo, lo planteo así, ellos eh, toman partido por analizar las consecuencias de la acción. Y justamente, justamente en base tanto a esta idea que toman de, del hedonismo acerca de que en los seres humanos buscamos el placer y queremos evitar el dolor que la felicidad es la finalidad última que aspira a todo ser humano, como decían los griegos, y que además las acciones en realidad debemos juzgarlas por las consecuencias y no por la intención, que de alguna manera contradice un poco toda nuestra tradición hasta judío-cristiana, ¿no? y también contradice el pensamiento de otros filósofos, que en la misma época van a estar pensando diferente, ellos van a intentar condensar todas estas ideas ¿no? en un principio, una fórmula, una regla que va a ser la base del utilitarismo y que ellos consideran que va a permitir justamente reformar la, la sociedad, eh, re reformar eh, la, la política, ¿no? para que podamos justamente vivir en una sociedad que asegure ¿no? la, la felicidad y el bienestar de todos. Y el principio de utilidad es la, la siguiente fórmula. ¿no? Dice que una acción es correcta o moralmente buena ¿no? cuando genera el mayor placer y, o mayor bienestar y por tanto la mayor felicidad para el mayor número de involucrados. ¿no? Eh, es un criterio que por supuesto suena muy cuantitativo. ¿no? Uh -huh. eh, pero fíjense que el, el criterio cuantitativo, esto que podemos, como parece, que lo podemos expresar en números, también tiene que ver muchísimo con eh, la, la utilidad de las cosas. ¿no? Digo, eh, en general... Pensamos la utilidad como una cuestión numérica, como una cuestión de cantidades. Bueno, obviamente que el principio, a ver, es cuando uno lo analiza es un poco más profundo. Pero la clave, la clave es que ellos buscan establecer un principio que sea sencillo, ¿no? que sea perfectamente entendible, que suene lógico, que suene coherente ¿no? y que cualquiera pueda aprenderlo y tiene que ver con una búsqueda. ¿no? Ellos estaban escribiendo, bueno, ellos, digo, mil, lo digo los utilitaristas en general, estaban escribiendo pensando en un público amplio, ¿no? estaban pensando para el, el conjunto de, de la sociedad, y que cualquiera pudiera comprender eso, y que cualquiera pudiera regir su vida, justamente en función de este principio. Hay entonces una intención ahí. Bien. ¿Entendiste al principio? Se entendió. Se entendió perfecto. Estoy. Decime, ¿qué opinas? ¿Qué opinás de, de, del principio? Porque suena bien, pero. Eh, Lo que pasa es problema. que. Él, eh, a ver, en principio parece sí. ser que él desea la felicidad para todos. Sí. Luego yo tengo que analizarlo a él, que es el, el, el que piensa. Sí. Y resulta que él era parte, como vos dijiste de la compañía de las Indias o sea, Exactamente. Eh, era el núcleo el núcleo económico más duro de Inglaterra a nivel global o sea, ellos esclavizaban manipulaban la hacían, solamente la ganancia era para ellos y su grupo, quizás él estaba pensando en la felicidad de su grupo, en, la fe, en una felicidad limitada pienso, por un lado eh, porque es inevitable que uno piense, tenga que averiguar de cuál es la raíz del tipo, qué es lo que hace. Por un lado, como él había, me había comentado antes, eh, qué sé yo, eh, colaboraba de alguna forma con, con, con cuestiones feministas y demás parecía sí. que él era tenía algún rasgo este, eh, progresista, pero... Eh, el tipo, eh, inevitablemente, al ser socio de la compañía de las Américas era eh, económicamente una persona complicada, ¿entendés? Era como si hoy en día el grupo de esos inversores este tipo fantasmas, ¿no? Que tiene concentración bancaria, concentración este, eh, industrial y concentración en la distribución. Era una persona complicada. Bien, sí, sí. Por... Entonces digo lo tenés que tomar con pinzas a ver hacia dónde va él porque después... Exact, exactamente, está, está, está, está muy bien. bien? Está perfecto, bueno. está muy bien, ¿no? Eh, sí, ahí hubo un par de, de cositas de, del contexto de mil que eh, son importantes eh, por supuesto eh, y también justamente el rol que, que señalábamos de la compañía de las indias no dentro del, del colonialismo y del imperialismo claro. británico, ¿no? Y es cierto, si uno lo piensa, también, digo, cada vez que el avance del capital abre un nuevo mercado, ¿no? Eh, ¿Cómo se justifica? Bueno, diciendo Pero, que traen un beneficio... Además, un detalle para agregarlo y empeorarlo. Empeorar. La compañía, la compañía de, la, de las indias no era que iba solo comerciante o como hoy en día una valijita, Iba con los casacas rojas. Los casacas rojas eran el ejército británico. Entonces... Eh, había una cuestión militar violenta y de imposición económica a nivel global exactamente, ¿no? como para tenerlo en el contexto de, de qué grupo la parte esta persona ¿no? exactamente, eh, por eso decía o ca cada vez que el, el capital de un nuevo mercado, llega a un nuevo lugar dice, bueno, esto es el, el, para el beneficio colectivo, ¿no? y, y, y es interesante cómo estas palabras, el, el beneficio colectivo el bienestar de la mayoría y lo útil, ¿no? Eh, digamos se, se asocian acá digo, se, se empiezan a asociar justamente en, en, en esta corriente de pensamiento lo cual es muy problemático súper problemático y además tiene mucho que ver con eh, el, el desarrollo de la, la economía y de la sociedad eh, que justamente en esa época ya se está gestando no entonces obviamente que es, cuando uno lo contextualiza es súper discutible todo lo que está pasando sí, sí, pero sí. al mismo tiempo eh, a mí me, me, me gusta este principio, a ver, es eh, más allá de que no lo comparte del todo, porque eh, también si uno lo lleva hacia otros lugares o si uno lo, lo toma como criterio, eh, parece muy razonable o muy interesante lo que plantea acerca de, digamos, la, la finalidad de la ética. Porque claramente eh, la, la visión ética de, de los utilitaristas justamente... Recuperan esa es, bueno este, esta idea de la felicidad como una búsqueda, como una búsqueda del ser humano, por un lado, y además eh, plantean que la cuestión colectiva, la, la cuestión general, es, es fundamental. Y eso es muy interesante porque después uno cuando lo, lo analiza, si se quiere, en, en, en el lado de, de la política o, o, o en cualquier acción. Eh, nos saca, ¿no? Nos saca como de, esa, de esta cuestión individualista, por más de que después eso lo hemos visto expresado, ¿no? Si no eh, individualista, pero lo saca de esa cuestión individualista y nos hace pensar en qué es eh, lo, lo beneficio para la mayoría. Exacto. Entonces, yo te hago una pregunta, ¿no? Uh. Si yo pienso en, en Argentina, igual podría decir en el mundo, pero si yo pienso en Argentina, en el 2022, sí. ¿no? eh, Se podría decir que. Nosotros aplicamos esta idea de que eh, se busca a nivel colectivo generar el mayor placer, el mayor bienestar y la mayor felicidad para la mayoría de los argentinos? No, te digo. ¿No? Soy durísimo. No. Rotundo, así. No. Para nada, ¿no? No. Bueno, justamente, ¿no? Lo, lo, lo, lo primero curioso es que lamento lamento decirlo no pero lo, lo primero curioso no tan curioso es que por más de que el principio no, no suena como razonable eh, y aparecen palabras muy muy muy cotidianas no estamos parece un ideal totalmente lejano no sí, parece sí. muy lejano pero el utilitarismo se piensa también como una forma de eh, formular justamente políticas públicas no es decir, una política pública pensada desde un criterio utilitarista justamente apunta ¿no? a esta búsqueda del mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo positivo, ¿no? Sí. Eh, eh, el conectar igualdad. Eso es Uno, un, pero, eso un, positivo. Eso es positivo. Eso ¿no? es positivo, Uno, por supuesto, podría hablar en torno de eh, el, el derecho la disminución de la brecha digital. El derecho a la información, el derecho de acceso a la tecnología, ¿no? okay. entre otros derechos que busca, eh, digamos, efectivizar esta política. O sea, y es una manera, por supuesto, de, funda de, de fundamentarla. ¿no? ¿Por qué queremos esta política? Bueno, porque nos permite cumplir con todos estos derechos. Uh -huh. Eso es un criterio, si se quiere, deontológico, eh, porque justamente basa la acción en torno a la idea de deberes y derechos y responsabilidades. Pero, desde un criterio utilitarista, ¿no? eh, por el contrario, lo que se piensa justamente es en las consecuencias de la acción. Y uno podría decir, o, o podría hacerse la, la pregunta de si esa política genera un mayor bienestar en una gran parte de la población, o genera un mayor beneficio, o genera una mayor utilidad social. Y yo creo que la respuesta es sí. La respuesta ahí es sí. Es sí. Tomé... Particularmente que digo, tomé ese, ese ejemplo porque eso me parece como muy claro, no Uno podría encontrar políticas súper discutibles, eh, pero bueno, va, va, va por otro lado. Pero lo que quiero hacer es como que se entienda el criterio. El criterio utilitarista es este, no pensar en el, el, el beneficio social, el, el, el beneficio colectivo que, que puede tener una política. Si es una política que pretende universalizar... Eh, justamente es una política que pretende generar un bienestar en la mayoría considerado que esta política lo, lo cumple pero la clave es entender que justamente lo que se busca es pensar siempre la acción en función de estos beneficios que puede producir y son beneficios que no van a un individuo o que no van a un pequeño grupo o, o, o una élite, por decirlo así sino que justamente buscan redundar en un beneficio en la mayor parte de la sociedad. Si yo me pregunto, digo, eh, la, ¿la existencia de la educación pública es un beneficio para, para el conjunto de la sociedad? Yo creo que sí. Yo creo que sí también, por supuesto. Bueno, no todo el conjunto de la sociedad. pero La, la mayoría. La mayor parte, claro. sí. La mayoría, bien. La salud pública igual. La salud pública igual, ¿no? Uh -huh. eh, el, el acceso al empleo es beneficioso para una sociedad donde haya un alto grado de desarrollo un empleo de calidad da AUH también La Sí, da, Universal Universal Dijo bueno, también lo que pasa es que lo que esconden no esconden, en realidad no esconden nada lo que se muestra es decir, de que vos estás buscando alguna forma en el caso de conectar igualdad de que le llegue a chicos que en realidad no se lo pueden comprar Exactamente. Entonces, ¿por qué no se lo pueden comprar? Porque sus familias están carentes de, de derechos. Es decir, no, no acceden a un, a un trabajo con una calidad y un ingreso suficiente como para sí, poder sí, hacerlo. Totalmente. Entonces el Estado está entrando, reconoce esa situación y entonces aplica una política pública para que diga esta, yo a esta gente no la puedo dejar en Pampa y la Vía. Entonces le tengo que acercar un instrumento que los acerque, como dijo él, al conocimiento, que achique la brecha digital y demás. Pero lo que está de fondo es una infelicidad general. Bueno, está, mu está muy bien lo, el, el planteo y es cierto, ¿no? Es cierto. La cuestión es reconocer o, o, o poder reconocer, ¿no? si, si hay un problema, eh, si hay una infelicidad general ahí, ¿no? Justamente cómo hacer o cómo orientar a la sociedad para que eh, las políticas, las medidas y las acciones que se tomen lleven o tengan como fin apuntalar y generar esa felicidad general. Eh, cosa que, obviamente, no sucede siempre. No, ¿no? no sucede siempre. Uno, eh, si se si imagina yendo a un ejemplo de, de los 90, ¿no? un innombrable, que no lo vamos a decir porque tocamos madera. Exacto, pero eh, eh, con, cuando, cuando dijo esa famosa frase, nada de lo que deba ser estatal seguirá siendo estatal, ¿no? Eh, y se tomaron toda una serie de, de medidas económicas. De arriba un poste, como dice el dicho. Exactamente. De arriba un poste. Desde un criterio utilitarista, ¿no? Eh, y ni siquiera a mediano plazo, sino a muy mm. corto plazo, se... Visibilizó claramente que esas medidas, bueno, claramente digo, muchos todavía lo niegan, pero que claramente eh, esas medidas iban en contra justamente de, del bienestar general. Entonces, eh, y de la felicidad colectiva, porque terminan produciendo un mayor dolor, mayor infelicidad. Entonces, tomo estos dos ejemplos como para que pensemos ¿no? justamente en este criterio utilitarista y en qué acciones. Y ahí usé el plano como político, ¿por qué? Porque, porque es más fácil de ver, es muy fácil de verlo a gran escala, y a veces a nivel personal, obviamente. Es una decisión que genere mayor felicidad al, al grupo es mucho más complicado, pero es una buena medida para pensar a, a nivel político en, en la verdadera utilidad de las cosas, ¿no? Es decir, no en la utilidad o en el beneficio de, un, de unos pocos, de un elite o de un grupito, sino justamente un beneficio colectivo. Ese criterio utilitarista, eh, ellos lo consideran como la base para reformar y para hacer que la, la sociedad evolucione, para que la sociedad avance, para que la sociedad se desarrolle. Entonces, yo me, me gustaría, ¿no? que quede ahí como la pregunta dando vueltas, Está bien, para ¿no? cerrar. de qué, qué acciones hacemos nosotros, o exigimos, Esa o más. pedimos, perdón, o avalamos incluso, si todas esas acciones... Podemos considerarlas correctas en términos utilitaristas o no. Es decir, si lo que hacemos realmente lleva ¿no? a un beneficio, a un avance en la felicidad colectiva, social, o si en cambio estamos siempre parados desde un punto de vista individual, egoísta o, si se quiere, egocéntrico, y en realidad creemos que solo vale nuestra felicidad. Porque en esa, en esa discusión... Justamente lo que permite en realidad desde el utilitarismo eh, el mayor avance incluso de, de los derechos individuales es que estén dadas ¿no? la, las garantías o la felicidad colectiva y que todas nuestras acciones se orienten no solo a nuestra felicidad individual sino hacia la felicidad del resto de la humanidad. Entonces bueno, me gustaría dejar esa pregunta ahí como para juzgar nuestras acciones, para pensar si lo que hacemos trae beneficios a, su, a futuro si las consecuencias son buenas no solo para mí, sino para los demás y quizás ahí repensar algunas cosas en las cuales quizás no estemos tan, tan acertados. Bueno, gente eh, una maravilla gracias gracias Lucas por el día de hoy gracias este, por, la, por la paciencia tecnológica y nos vemos la semana que viene, en el número 50, ¿no? 50, 50. Impresionante, ¿eh? Impresionante el trabajo me, me, de... Medio siglo, de, medio, medio siglo, siglo dijo. De programa. De programas. 50 entregas de Lucas Sens en filosofía en construcción y estamos en la tercera temporada con un agrado gigantesco porque tocamos temas que vos decís, pero lo pensó un tipo que murió en 1830, o qué sé yo sé 30 60, lo que fuera pero siguen vigentes. Pero eh, alguien que nació eh, cuatro siglos antes, que, antes que, que Cristo, pero siguen vigentes. Es decir, todo sigue vigente acá, porque básicamente la cuestión de los principios, los valores y la vida humana, en realidad no ha cambiado absolutamente nada. Lo que cambia es que nos acompaña tecnología. Al lado nuestro hay tecnología. Pero nosotros, en, en, en cuanto a cómo nos manejamos con las otras personas y con la otredad, no hemos cambiado ni un cachetito así él te propone que pienses este fin de semana cerra vos el programa y despedirte de la gente bueno, exactamente, propongo, propongo que pensemos el fin de semana y el resto de los días de la semana también igual, no, no, claro. solo, no, solo, no solo el fin de semana pero me gustaría que se queden con las preguntas, que se queden con las cuestiones abiertas, con los problemas filosóficos, eh, los cuales estamos todos inmersos en el día a día y entender eso que, que decía, ¿no? Eh, la filosofía siempre está vigente porque en realidad la, la filosofía es como una especie de, de, de, gran, de gran diálogo que, milenario, ¿no? De, de, de siglos y miles de años. De pensadores que se siguen haciendo esas preguntas básicas que nos hacemos hoy en día. Sabiendo que no hay una única respuesta y que la clave está siempre en la búsqueda, ¿no? Y no en la meta. Entonces, haga el esfuerzo, haga el. El difícil proceso a veces de preguntarse, de cuestionarse, de sentir que las verdades te emblequean a su alrededor, porque esa es la única manera de vivir un poco mejor ¿no? y comprender la realidad que nos rodea. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. chau. Chau, chau.